Cuando digo devaluación de, de la palabra, no, no estoy hablando de que los diccionarios son peores o menores o mejores que ahora, sino que mm, somos inconsecuentes, cada vez hay menos consecuencia con la palabra. La palabra es como se va volviendo, creo yo, en todos los órdenes de la vida y en todos lados, ¿no? eh, algo mm, secundario no compromete a quien lo dice, uno puede decir una cosa al día siguiente, decir exactamente lo contrario, eh, y nadie pide cuenta, y sobre todo no se pide cuenta a uno mismo. Es decir, eh, y yo no digo que no se pueda cambiar, pero si, sin dar cuenta. Entonces, eh, la palabra se vuelve algo mm, secundario, Un amigo, un amigo, hace que nos sintamos menos solos. Este, cualquiera sea el tipo de amistad, pero digo, cuando es intensa. Cuando en Facebook todos son amigos, las palabras, este es un buen ejemplo de degradación, se confunde la amistad este, en un sentido fuerte, hondo, profundo, constitutivo del vivir humano, queda como reducido a un, una cuestión técnica totalmente pasajera, totalmente superficial. Este, vuelvo a decir, no es que yo diga, está mal el Facebook, pero confundir la palabra amigo con la amistad que ha inspirado buena parte de la cultura humana, puede ser este, eh, degradante para este concepto de amistad. Hablando en serio, digo, si hablamos en serio de política, ¿no? Este, me parece que hay una especie de eh, vacío de palabras eh, y no encuentro polémicas políticas, en serio. Hay más bien diatribas de un lado y de otro lado, ¿no? Pero lugares comunes que se repiten, eh, dificultad de una... De un, no de un acuerdo, sino de un entendimiento en qué, cuáles son los grandes temas que se deberían este, eh, debatir. ¿no? Estamos en un momento de, de precariedad, de análisis, de diálogo. Eh, creo que va junto con aquello que dijimos de, de, a la entrada, ¿no? las palabras... Este, se desgastan, ¿no? Da, da casi miedo, miedo espiritual, ¿no? Ver la televisión, cualquiera sea de los canales que uno agarre, ¿no? Este, un, este, una falta de preocupación por el pensamiento, ¿no? Bueno, esta es una idea este, intelectual de, de lo político, ¿no? Bueno, digamos una obviedad, toda memoria habla del pasado. Toda memoria habla del pasado. Y toda memoria habla del pasado en el presente. Digo, esto es obvio porque así funciona. Uno, eh, no hay memoria de lo que estamos en este mismo momento hablando. En cuanto a esto que estaba hablando, estas preguntas que me estás haciendo sean memoria es porque va a haber sido pasado no podemos vivir sin memoria no podemos vivir sin olvidar eh, no estamos seguros si es responde a una verdad fáctica la memoria y sin embargo actúa no por otro lado la memoria es de un pasado que se elige recordar no hay un pasado eh, ¿Por qué se elige recordar? Por, por múltiples razones. Tampoco hay una. Este, porque el interés de uno está en determinadas cosas y en otras no. Porque uno considera que es relevante algo y lo ha guardado en la memoria. Y aquí la memoria individual, la memoria llamada colectiva, se mezcla mucho. Este... Eh, es decir, se recuerda aquello que se considera eh, importante eh, para alguna, por alguna razón retenerlo en, en nuestro presente. No solamente y no fundamentalmente la memoria histórica es importante por recordar hechos, sino... <coughs> que debería indagar de por qué fueron posibles ciertos hechos. Cuando uno habla de la memoria, está hablando de algo activo en, el, en la acción y en el comportamiento humano. Eh, no es una simple enciclopedia, ¿no? No, las enciclopedias también son como formas de memoria. Eh, cuando hablamos en estos términos de una memoria eh, ejemplar, es decir, que nos sirva, nos va a servir de acuerdo a lo que nosotros pensemos de aquello que estamos memorizando. Por eso, cómo fueron posibles los hechos, me parece que es absolutamente importante cuando se habla de la memoria. ¿no? Pero la última vez que lo vi a mi hijo, acá en Córdoba, este... Él era un militante montonero, muy comprometido, eh, vivía en una casa clandestina, por supuesto, cuando yo lo vi, ya, ya desencadenada toda la represión, por supuesto. Este, y, bueno, la escena es un poco onda dramática, este... Estaba su hermano, estaba la madre, estaba yo y él. Y argumenté de todas las formas para decir que se estaba lanzando a la muerte eh, inútilmente. ese era lo que yo pensaba en ese momento. Este, y mi hijo me dijo, lo repito ahora porque creo que ya lo escribí, si no tal vez no lo, no lo, no lo enunciaría. Pero me dijo, eh, sí, creo que vos tenés razón. Todo lo que decís pero acá está la sangre de mis compañeros. Fue tan contundente eso que ya no había razón, ya no había demostración. Bueno, este. Y claro, desde el punto de vista novelístico, literario, en el mejor sentido, puede sonar fuerte, ¿no? Pero, este... Eh, ...del punto de vista de cómo construir otro mundo, no sé si es lo... No sé si es la mejor respuesta, ¿no? Yo le entendí, fue muy contundente, ya estaba todo dicho cuando me enteré que había desaparecido me afectó profundamente, como se pueden imaginar pero no me extrañó, era lo esperable, ¿no? Ahora, ¿por qué se va a la muerte y por qué se mata en ese ir a la muerte? Se mata y se muere sin eh, sin expectativa de otra cosa, bueno esto es un poco misterioso, ¿no? Pero yo creo que son actos de fe. Este no es que pienso. Porque está la muerte y está el recuerdo. ¿Cómo lo recuerdan? Es para, porque uno piensa, lo recuerdan cuando uno ya no esté. Y ese es un tema que más de una vez lo pensé. ¿no? Este, bueno, no me gustaría que piense que era un, este, que yo, un un mal tipo, por ejemplo. No me gustaría que me Pero inmediatamente pienso... Nunca voy a saber eso, ¿no? por lo tanto, este, cada uno se acordará como, como quiera, como pueda. Este, no, pero no me... Sí, es, es muy difícil pensarlo, eh. es muy difícil pensarlo. Uno no puede imaginar eh, que lo van a recordar, bueno, y lo recordarán... Pero todo es de olvido, ¿no? este, creo que ahí estamos, ahí nos, nos unificamos todos, ¿no? en un gran olvido. ¿no? En realidad no me preocupa mucho, pero no por un acto de soberbia, sino porque, porque sé que, que, que no tiene mucho sentido, ¿no?